3 minutes, jump row. Hoy vamos a elevar las rodillas. Primero, rodillas arriba. Sube y baja las rodillas cada vez que muevas la cuerda. Segundo, talones arriba. Eleva tus talones y salta. Sube y baja tus talones cada vez que muevas la cuerda. Una vez hayas practicado esta variación de rodillas arriba, inténtalo con la cuerda. Cruza la pierna después de haberla levantado y llévala a su lugar de nuevo. Las variaciones de rodillas arriba funcionan exactamente de la misma manera. Cruza tu pierna después de haberla levantado y llévala a su lugar de nuevo. Practica utilizando esta técnica. Si no lo puedes hacer a la primera, practica el movimiento sin la cuerda. Sigue practicando este salto y serás capaz de hacerlo correctamente. Practica lo que aprendimos hoy y no te olvides de compartir estos videos con tus amigos. Gracias.